Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy estoy trayendo un juego que se llama Summoners War que sinceramente es mi juego favorito y tras un tiempo de esfuerzo conseguí hacer el segundo despertar de Belladeon para los que conozcan el juego pues ya sabrán y los que no pues en otros videos se va a venir muy pronto. Le voy a explicar con más claridad. Pero por ahora vamos a hacer un segundo despertar de Belladeo este hermoso lobito. Vamos a darlo. Despertar. Olvidar el poder potencial y todas las heridas se mejorarán en el dinero. ¿Quieres saber ahora el segundo despertar? Sí. Uff, qué depicado. La vez que me voy a no sé cómo se puede Qué hermoso. Oh, sí, hermoso! ¡Mi belladena. O sea, me costó porque tenía más de una semana de, de, de intentar despertarlo Pero aquí está, hermoso, y voy a ver si puedo subir más contenido sobre Summoners Guard y explicar bien el juego, y los que juegan eh, Para que me sigan, yo juego en el servidor de Europa, en todos los que me quieren buscar para agregarme pues lo pueden hacer y pienso yo que voy a dejar aquí el video porque digamos no tengo mucho que hacer tal vez eh, voy a hacer unas batillitas de arena para que lo vean ustedes y para que vean cómo es el juego y a ver si, si les llega a gustar eso sí el juego descargarlo de la play store o la o la apple store digamos de, de donde lo descargues Va, va, va a ser digamos corto pero si ya tienes que descargar los archivos adicionales del juego y pues ahí si sí ya ocupa más espacio ¿sabes? entonces pues, los que te quieran descargar y jugar conmigo a la hora de descargarlos y descargar los archivos adicionales escogen el servidor de global, global el servidor de europeo para que podamos jugar juntos y, y ser amigos Y si son nuevos pues yo les ayudo Y si ya son experimentados Pues eh, Ya apoyarnos justamente ¿Sabes? Eh, próximamente Subiré más videos sobre otros El canal va a ser Sobre varias cosas voy a, voy a ver si puedo subir videos Voy a ver si subo Eh Free Fire, tal vez o hace, haciendo algún directo, eh, otro otro contenido, tal vez Blue Stars que también es un juego que me gusta mucho. Pero si quieren comentar algún juego que quieran que juegue en la descripción, con mucho gusto eh, podría pensarlo y hacer un video sobre ese juego que les gusta. Entonces vamos a terminar esta batalla y voy a, dejaría aquí el video. Y ya Esto también se puede hacer de forma automática Entonces no, no hace falta que yo me quede aquí no. Ahí ya donde toqué La batalla se hace automática Y ya prácticamente Sería todo Ya está ganado Vamos a ver Vamos a ver Vamos sí. no, el, el juego es, es muy bonito A ver me gusta mucho la temática y es muy complejo A la vez eh, porque Aquí dependen los monstruos de las runas Completamente Porque sin runas no son nada Ok eh, Entonces Bueno aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Haciendo el segundo despertar a Belladeo Este hermoso Lobito Y sin más Adiós